Muy buenas, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo descargar un sistema operativo Linux muy livianito eh, Muy útil para computadoras viejitas, de esas que van a la calle cuando ya no sirven eh, Y cómo ponerlo dentro de un pendrive para que una de esas computadoras lo reconozca como un sistema operativo Porque no es lo mismo poner una foto dentro de un pendrive que poner un sistema operativo No se trata de copiarlo para dentro del pendrive y ya está, porque si no, no va a funcionar Así que te voy a mostrar cómo hacer. Primero que nada, nos tenemos que dirigir a la página web del sistema operativo, del cual te voy a hablar, que se llama Linux Console. Se escribe todo junto. Vos vas a tu buscador, a Google o a donde sea, y escribís Linux Console. Así, Linux Console, todo junto, y le damos Enter. Tenés que mirar que el navegador te lleve a linuxconsole.org no vayas a bajar de softonic ni de taringa, ni por torrent ni nada de eso, ¿sí? linuxconsole.org así que a donde diga eso aquí lo ves, por ejemplo, en pantalla vas a entrar allí y vas a esperar que cargue la pantalla una vez que haya cargado, te dirigís un poquito hacia abajo y vas hasta este lugar que dice download 64 bits ISO ¿tá? Una vez que llegues acá, le das clic a este iconito que está aquí. Puede que según como tengas configurado el navegador, o sea el Google Chrome o el Mozilla Firefox, te dé un problema de HTTPS y no sé qué historia. Por ejemplo, esto, conexión segura no disponible. Vos, si te llega a pasar esto, no te preocupes que eso es una página segura, le das continuar al sitio HTTP. Seguramente no te va a pasar, pero si pasa, haces así. Una vez que te salta el cartelito, le das, fíjate que diga guardar archivo, porque a veces salta acá en abrir con no sé qué, y eso te va a producir problemas, fíjate estar haciendo clic en guardar archivo y le das aceptar. En Firefox las descargas se originan aquí, están aquí, ¿ves? Aquí las podés ver. Y en Google Chrome están por acá abajo. En Google Chrome son descargas directas, digamos, vos haces clic y se descarga. En Firefox no, te puede saltar una ventanita diciendo ¿Usted quiere descargar esto? ¿Quiere hacerlo aquello? Porque es un navegador mucho más seguro. Entonces, esperamos a que termine la descarga y mientras, mientras esperamos, vamos a descargar otra herramienta llamada Rufus. Estoy mostrando este procedimiento para Windows. Las personas que utilizan Mac o Linux lo vamos a ver en clase, si son alumnos míos y si no o estudiantes míos. Y si no, me dejas un comentario al pie del video que te ayudo con eso. ¿tá? Eh, para Linux y para Mac se utiliza otra herramienta que se llama Balena Etcher, pero eso es para otro momento eh, vamos a ir acá de vuelta vamos a ir a la página de inicio a través del navegador, vamos otra vez a Google o a donde sea que busques y pones Rufus ¿sí? Rufus, Enter y en este caso vas a entrar a Rufus.ie aquí lo tenés, ¿ves? dice Create Bootable USB Drive 10Way, muy bien vamos a entrar a Rufus.ie le damos clic y vamos para abajo, para abajo, para abajo. Y aquí, donde dice descargar, vas a tener varias posibilidades de descarga Siempre dale a la de acá arriba. Si dice 3.14, 3.15, 3.20, no importa. Siempre la más grande, eh, la letra más grande, la que está en letra más grande, y además la versión más grande de todas. ¿ta? Una vez que le haces clic allí, te salta un cartelito que dice, porque estoy usando Mozilla Firefox, obviamente, si, si estuvieras usando Google Chrome ya estaría descargándose probablemente el archivo. Le das guardar archivo. Eh, y acordate que acá están las descargas. ¿sí? Podés ir mm, viendo cada descarga. Linux Console, como es un archivo un poco más pesado, bastante más pesado que, que el Rufus, 1.8 GB es lo que pesa Linux Console. Y Rufus pesa 100 veces menos. Entonces Rufus te va a descargar muy rápido y este otro te va a descargar en un ratito considerable. Eh, en el caso mío faltan falta un minuto por reloj. Puede ser que con un ancho de banda más o menos bueno, en 5 minutos o menos te lo descargues. Vamos a esperar a que se descargue y ahora te sigo mostrando cómo seguir con esto. Y en unos poquitos segundos restantes, como dice Firefox allí, queda pronto, completo. Muy bien, cuando tengas las dos descargas completas, vamos a cerrar todo esto que está acá, a cerrar el navegador, para no consumir recursos del ordenador innecesariamente. ¿sí? Y vamos a ir a la carpeta de descargas del ordenador. ¿sí? Vamos acá, vamos a descargas. ¿sí? Acá vamos a buscar a Linux Console, que lo tenemos aquí la descarga, la pasamos para el escritorio, ¿sí? ahí la tenemos. Y vamos a pasar a Rufus también para el escritorio y lo dejamos acá, cerramos todo. Pasando en limpio, había que descargar el sistema operativo Linux Console, lo tenemos descargado. Había que descargar a Rufus, lo tenemos descargado. Muy bien, acabamos de descargar todo y de pasarlo al escritorio. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer ahora es dejar todo quietito ahí como está y traer el pendrive. El pendrive que pidió el profesor a principio de año, que pidió dos el profe, bueno, uno de esos dos lo vamos a tomar, ojo porque si ya lo venías usando al pendrive y tenías datos adentro, se te van a borrar los datos, primero hace un respaldo de lo que está acá adentro o agarra un pendrive que esté vacío, obviamente, el pendrive puede ser a partir de 8 GB está bien, entre 8 y 16 GB está bien si sí, puedes usar cualquier tipo de pendrive. Si tenés uno de 32 o 64, como he visto algunos asesinos informáticos en clase, eh, como Álvaro, por ejemplo, o como Julieta, espero no estar olvidándome bien del nombre porque a veces digo Juliana y no es, o como esos, como Guzmán, o algo, alguno de esos. Si sos un asesino como esos, este, tenés un pendrive de 64 o de 32, bueno, está bien, lo puedes usar. Pero lo recomendable es de 16 gigas o de 8, ¿está? Bueno, bien. Entonces lo que vamos a hacer es conectar el pendrive ahora mismo en un puerto USB libre del ordenador ahí lo estoy ahí lo estoy este, conectando bien vamos a ver si el antivirus lo reconoce el antivirus este chino que yo tengo el 360 total security ves ahí está el antivirus lo está reconociendo al pendrive nada lo voy a dejar tranquilito voy a minimizar eso una vez que puse el pendrive en, en el sistema operativo voy a ir a rufus y le hago clic derecho ejecutar como administrador repito clic derecho ejecutar como administrador lo mejor que te puede pasar es que Windows te pida una contraseña. Si Windows no te pide contraseña, entonces tu computadora está muy mal configurada y es vulnerable, está muy mal en materia de seguridad. Cualquier cosa me preguntás en clase que yo te explico. Debería saltar una contraseña. Si no salta nada, bueno, vos seguís para adelante que no hay problema. Yo le voy a poner mi contraseña, que es? No te la voy a decir porque la contraseña no se le dice a nadie. Ni a tu hijo, ni a tu padre, ni a tu mejor amigo, ni a tu novio, ni a tu novia, ni a nadie. Las contraseñas son personales e intransferibles así que ahí le pongo la contraseña y salta rufus primero descargar linux console después descargar rufus después abrir rufus y o sea después poner el pendrive perdón abrir rufus y ahí te va a aparecer lo único que tiene que aparecer es el pendrive que vos conectaste en realidad la letra puede ser cualquiera pero vos fijate que diga el tamaño indicado si vos pusiste un pendrive de 16 GB tiene que decir Cualquier cosa, 16 gigas. Si pusiste uno de 8, tiene que decir cualquier cosa, uno de ocho. Pero si es un asesino como Álvaro, por ejemplo, que tiene un pendrive de 64 gigas, te va a decir no sé qué, capaz que sea asesino este, virtual o asesino de bits, 64 gigas. Fíjate bien que diga el tamaño acá, nada más. Está bien, acá no te va a aparecer un disco duro por error ni nada por el estilo. Pero siempre está bueno mira, prestar atención. Entonces, va, ves que dice selección de arranque. Acá dejas todo quieto y le das seleccionar. ¿Y qué vamos a buscar acá? Mira toda la cantidad de sistemas operativos que se bajó el profe para hacer pruebas en esas maquinitas de, de, de, de, de, con las cuales vamos a trabajar. Eh, vamos a ir al escritorio, que es donde está eh, Linux Console. Ah, bueno, acá hay otro tema, hay otro tema, y otro tema. Acá hay otro tema, ¿cómo te explico esto? Mm, lo dejo para otro video. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, vamos a entrar por este PC. Vamos a ir a disco C. Users el nombre de tu usuario sí escritorio linux console está voy de vuelta le voy a seleccionar este pc o este equipo o equipo lo que sea que diga acá entras vas para abajo vas al disco c luego vas a users o usuarios luego vas al nombre de tu usuario en este caso mío, el usuario mío se llama Usuario. Qué inteligente el profe. Y en una, una vez adentro vas a Desktop o Escritorio. Sea como sea, se llame Desktop o Escritorio, es lo mismo. Entras ahí y ahí seleccionas Linux console. Bueno, hasta ahí todo genial. Ahora no tenés que hacer absolutamente más nada. Simplemente darle Empezar, como yo mismo voy a hacer. Le doy a Empezar y me va a decir, la imagen que has seleccionado es una imagen de tipo bla, bla, bla, bla, bla. Deja todo como está, fíjate que está acá arriba, esté seleccionado esto, escribir en modo imagen ISO, va a estar ahí, pero fíjate por la duda, lo que dice recomendado, y le das OK. Advertencia, todos los datos serán eliminados, como te dijo el profe antes, le das aceptar, y ahí empieza el proceso, borrando particiones, limpiando las estructuras, cerrando, creando sistema. Esta barrita eh, se va a pintar toda de verde hasta que llegue hasta la derecha. Una vez que llegue a la derecha, el proceso habrá finalizado y tú habrás terminado la tarea. Mientras esto se procesa, eh, te digo lo siguiente. La idea de, de obtener una nota por este trabajo, una calificación, eh, no está atada a que vos logres esto. Está atada a que lo intentes realmente y a que lo hagas. Si lograste el cometido o no lo lograste, a mí, francamente, no me importa. Lo que me importa es que pases por esta experiencia y que puedas ir al liceo con el pendrive ya formateado y con el sistema operativo adentro. Si funciona, notable. Y si no funciona, no te hagas problema. Porque esto es una tarea compleja que hacen los técnicos en reparación de máquinas y demás. Eh, si un estudiante de primer año de liceo lo puede hacer o no, a mí, francamente, no me pesa. Lo que me interesaría es que te saliera bien para tu satisfacción, eh, Pero es una tarea de alta exigencia para eh, la edad que tienen ustedes. En este video me estoy refiriendo a personitas de entre 12 y 14 años, ¿tá? Pero este procedimiento lo puede seguir cualquier persona. Antecedentes. En la auto de Paso Carrasco lo hice con estudiantes de la edad de ustedes y salió todo bien. En Areteia también y salió todo bien. Eh, bueno, en el, en, ahora vamos, estamos haciéndolo en en el, en el IEP en el liceo IEP y va a salir bien, no me cabe la menor duda, y no sé si por ahí en algún otro liceo lo habremos hecho también ¿ta? vamos a esperar a que se termine dice copiando archivos 20.8% tiene que llegar al 100 eh, y ahora cuando termine yo te voy a mostrar qué tenés que hacer, bueno ahí está terminando va por un 98% como ves, aquí abajo tiene un contador, un temporizador, en mi máquina van pasando 6 minutos, seguramente esto va a terminar en 7 minutos, un poco más. Eh, te voy a explicar lo siguiente, no te estreses si en tu computadora demora mucho esto, o si se te tranca todo, o si no, puedes hacer esto porque no lo entendiste, no importa, no te preocupes. Yo tengo mucha experiencia en esto, por eso hago el video y te muestro, hacer clic acá y vas para acá y haces lo otro soy una persona que hace muchos años que me dedico a esto, por eso me sale tan bien o tan rápido, no te preocupes si no es tu caso, no te preocupes si tu máquina no anda bien, esta máquina me la armé yo mismo, con piezas que yo mismo elegí cuidadosamente, funciona muy bien porque le hago el mantenimiento yo, a diario, eh, etcétera. La idea es que no te preocupes si esto no sale, Está bien, no vas a obtener una nota horrible si no te salió y una nota excelente si te salió bien no es así, ese no es el procedimiento la idea es divertirse, aprender y lograr objetivos eh, que te enseñen mucho más allá de lo que se enseña habitualmente que es a escribir cartas y hacer presentaciones con diapositivas bueno, yo no soy ese tipo de profesor, vos ya lo sabés este, lo saben en el liceo, lo saben los que me conocen así que la idea es esa intentar enseñar y tú intentar aprender. Si no lo logramos, no hay problema. Bueno, ahí como vemos está medio trancadito. ¿tá? Yo pensé que en 7 minutos terminaba, pero veo que se trancó en el 98. Eh, esto puede pasar, puede estar media hora trancado ahí, así que no te preocupes. Este, la idea es que esto en más o menos unos 20 minutos máximo lo termines. ¿tá? Yo ya lo he hecho un montón de veces, esto con muchos sistemas operativos y en unos 20 minutos, como mucho, tendría que terminar. 99,9, 99, por favor espere finalizando y atento a estos dos botones, muy bien, preparado, no le vayas a dar empezar de vuelta, una vez que diga preparado ya está, ya está pronto, o sea, la idea es que vos dejes este proceso corriendo y te vayas a hacer otra cosa, cuando vuelvas la ventanita va a estar así y vas a ver que dice empezar o cerrar, empezar y cerrar mejor dicho, pero que acá dice preparado, ahí le das cerrar y está pronto el trabajo una cosa muy importante cuando quites el pendrive de la computadora no lo saques así nomás vos tenés que avisarle al sistema operativo hey, Windows voy a sacar el pendrive, ¿cómo haces eso? vas acá abajo, a donde está este simbolito del pendrive, le haces un clic y le das expulsar no lo saques así nomás vos le das acá expulsar, por ejemplo vas a ver clic y clic y cuando Windows te diga, es seguro quitar el hardware, ahí lo retiras ahí lo requité y acá lo tengo este es mi pendrive acá tengo al sistema operativo que va a salvar el mundo de las computadoras viejas ya tengo el poder te veo en el liceo y acordate, si no sale, no sale no te compliques, un abrazo